Problemas con el sueño, cansancio permanente, aislamiento, enfadarse fácilmente, consumo excesivo de medicamentos, bebidas estimulantes, alcohol o tabaco, problemas físicos como dolor de cabeza, de espalda, palpitaciones, temblores o molestias digestivas, olvidos y problemas para concentrarse, apatía, cambios de apetito, actos rutinarios repetitivos como limpiar continuamente, exagerar la importancia de pequeñas cosas, cambios frecuentes de humor, propensión a los accidentes, dificultad para superar sentimientos depresivos o el nerviosismo, negación de estos síntomas o achacarlos a causas ajenas al cuidado, tratar a otros con menos consideración de del habitual. Si nos reconocemos en estas señales de alarma, ha llegado el momento de organizar mejor el tiempo.